Las firmas recolectadas por el Partido Socialista, me informa el jefe del comando, Simón Bolívar, Jorge Rodríguez. La segunda oleada que terminó ayer, ¿no? Terminó ayer a, la seis de la... a las 6 de la tarde llegamos a un millón novecientos ocho mil llegamos firmas recolectadas en todo el país. Faltan el... estas. Aún nos faltan Amazonas y del Tamacuro. ¿Eh? pudiéramos llegar a los 2 millones ¿eh? aproximadamente ahora si sumamos la primera oleada y la segunda oleada el total de recolección de firmas llega a 6.668.984 firmas bien pero esto no es para cantar victoria ni nada no la pelea es peleando, como dijo Lina. La pelea es peleando. Que nadie se quede sin votar. Vamos a organizarnos bien. Los mismos centros de votación. Yo, por ejemplo, estimo, Jorge, que ahora... Esto es muy obvio. Vamos a votar mucho más rápido. Pero hay que empezar tempranito muy temprano para que no lleguen después las 4, las 6, las 8 de la noche y gente todavía que no ha votado, llega la noche y empiezan las presiones para que cierren las mesas, porque esta gente no quiere que vote el pueblo vamos todos a votar